Un fraternal saludo en Cristo Jesús y María Santificador. En estos momentos eh, que por los que estamos viviendo y que estamos enfrentados a una cantidad de retos, el mismo reto de estar aislados a causa pues de esta pandemia, eh, recordemos que son momentos de prueba, momentos difíciles en los que tenemos que resistir. O sea, este es el momento de resistir y cómo resistimos. Resistimos, eh, miremos desde la parte personal. Desde la parte personal tenemos que fortalecer tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, nuestro espíritu. Mirar qué estamos eh, llevando a nuestra mente, de qué nos estamos alimentando, de qué estamos nutriendo todos los días nuestra capacidad mental. A veces nos abruman la cantidad de noticias desagradables, tristes, y eso nos va llenando también de angustia, yo creo que es el momento que tenemos que seleccionar, que leemos, que vemos, y buscar como tener también esa capacidad eh, de, de saber a qué le ponemos el corazón, en qué ponemos nuestra mente, es un llamado también que en, la, en el nivel personal alimentemos el espíritu, porque... El Espíritu, recordemos lo que nos dice San Pablo, eh, dice que nosotros fortalezcamos ¿no? en la esperanza, porque sabemos que es fiel el que hizo las promesas. Este es el momento también en que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, buscar en el silencio, en la oración, en la, en el, en la escucha o la lectura de la palabra de Dios, Encontrar también un apoyo, una fuerza muy grande que nos, que nos ayude y que nos anime a salir adelante. Y en la parte social, en la parte hacia los otros, sabemos que en estos momentos eh, estamos, mmm, hay muchas personas que ya están cansadas, que están desesperadas, que están viviendo una situación de crisis por, su, eh, por el mismo aislamiento en el que se encuentran, por el mismo encierro por las mismas situaciones económicas, difíciles, la incertidumbre de no saber qué hacer a nivel laboral o a nivel familiar. Entonces es importante hoy más que nunca que nosotros tengamos esa fortaleza en la fe, porque esto nos va a ayudar también a, a resistir, este momento de prueba, pensemos que no es, esto no es algo definitivo, es algo circunstancial, es algo que, que va a pasar pero que tenemos que tener pues, los cuidados y que con la ayuda de Dios eh, saldremos adelante. Pensemos en nuestra vida, en lo que ha sido nuestra vida, en el trayecto de nuestra humanidad, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres, eh, Dios ha estado presente con nosotros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 en los que también nos sentimos a veces vulnerables, angustiados, preocupados por una cantidad de situaciones que se nos presentan como la situación laboral, la situación familiar, eh, una, una cantidad de cosas que nos van abrumando. Entonces vamos a entregarle también al Señor esto. Dijámosle pues, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra,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 Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.